Hola, Andy Samuel Dávila, Team 26 años y por desde la agosto de 2016 a Cataluña. Vin de Venezuela y soy corredor de profesional de carreras de montaña. Vais ser el campeón nacional de carreras de ultra al meu país en 2006. Vais tenía un 2016 exitoso aquí y aquí es el 2012. He comenzado la temporada con buenas sensaciones porque he quedado segundo en la Montserrat Sky Race y ahora sota el entrenamiento de la Duarte Barcelona. Estoy concentrado para la traiga de Creus del mes de abril, seguidamente al campeonato del Mon de Trel Running, al 12 de mayo a Peña Golosa. Estoy construyendo al meu Zoni.